ahí maleante ahí donde viene claro, bueno. hay. y viene vestido como de cobrador mi gente vean vean como entró para la banca saca la tabla a encañonar la tienda ni 15 segundos dura ahí atracando Vean, salió. Se fue en su motor y ahora sale la banquera. Se le llevan los cholitos. Ya ustedes están bien.